Hoy es miércoles y como es miércoles, ustedes saben que viene Yosauri a darle esos tips de empoderamiento, de manera de manejo de, de empresas, de redes sociales y todo eso. Pero recordarle a ustedes que antes de Yosauri, de, digo, después de Yosauri, vamos a regalarle boletas de los gigantes para el partido para de mañana. Que llamen, que no ponen WhatsApp. Atención, boletas de los gigantes después de Yosauri. ¿no? Para que me tengan no, que no, ver obligado, sí, me obligado, gusta esa obligado, estrategia. Sí, ya <risa> eh, ustedes saben, Eloy Jiménez entra... El viernes, así que todo el mundo va para allá a verlo hoy Todo el mundo va para allá y sabe que las cosas van a mejorar con los gigantes Así que yo <risa> te Ahora yo Sauri, ¿qué tienes para hoy? ¿Qué nos hoy traes? vamos a hoy. hablar, primero buenas tardes a todos los que están en casita Gracias por el favor de la sintonía Vamos a hablar de un tema que yo sé que a Néstor Flo, que es un próspero empresario Le interesa mucho Vamos a hablar de cómo validar tu idea de negocio O sea, en buen dominicano aplatanado Cómo saber si eso que usted quiera se va a dejar cuarto antes de usted invertirlo cuarto Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy porque tenemos muchas ideas, hay cosas que nos llegan a la cabeza, pero realmente, ¿cómo uno sabe antes de si eso va a dejar dinero, antes de meterlo ahorro el doble sueldo? Lo primero que no va a dejar dinero, yo, yo me voy a cogerte un pedacito, yo sabré. <risa> si te vienen y te, y te hablan de Amway. No, por favor. Eso no, no deja dinero, por favor. <risa> Palabra de rey. Eh, producto. <risa> Amo ah, y, y de cloro y mitolín. No te vas a hacer millonario. <risa> no será tu propio jefe. <risa> Ella hay una cosa, ¿cómo es que llama, Jerry? De mitolín, olores para baño, nada de eso. Ah, deja boy. cuarto. No vamos a decir Ari arizolín. Bitcoin. Ah, Mira. no. Gan, el único rico que Mira que es Gang bitcoin. A mí quiere, saludo a Gang, que siempre está activo. Dice que <risa> un bitcoin, que tú lo cambias a mil dólares, 100 mil dólares. ¿Eh? ¿Eh? No. Por eso dije que deja cuarto el bico y picor, mira. <risa> Atención, yo... Gan. Mira, Gan. Si lo, yo vengo en el programa. Eso no va. Esos programas esos proyectos yo sabré y no los va a mencionar. ¿entiendes? No, no, Así no que no de... los va a mencionar. No son de, eh, de mi. Eh, me eh, me no son de, Ni mi expertise no. tampoco. Es que lo cambian los bico y lo está cambiando. Sin comentario. Eh. Lo ideal es, te voy a contestar como un pastor muy conocido de Miami, el pastor Rudy Gracia, dominicano radicado en Miami Cuando dice esta gente que se quieren ganar la vida fácil sin trabajar y siempre quieren comprar un método para hacer la cosa Los multiniveles y los métodos nada más sirven si tú te inventa uno y se lo vendes a otro porque no es que el método funciona Usted quiere que le funcione el multinivel, invéntese usted uno y ponga otro a venderlo, nada más ¿De Literal, no hay otra forma si fuera así, todos los haitianos trabajaran eso. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo tú vas a validar esa idea, ese emprendimiento? Quizás es un hobby al que tú le quieres dar una forma más profesional o entendiste que quizás puedas vivir de ello y sacarle un poquito más de partido. Entonces, vamos a ver de cómo debemos darle seguimiento a un modelo de negocio para poder entender si realmente nos va a dar resultados, si realmente va a dejar dinero ahora. ¿Por qué es importante validarlo? Porque, un ejemplo, usted tiene una idea. Usted dice, yo voy a ponerme a vender empanadas en el frente de mi casa. Perfecto. Y usted dice que usted hace una empanada muy buena, que a su, ami que su amigo y la familia, todo el mundo le dice, y el barrio que sí, que son muy buenas, vende. La viene usted, compra toda la indumentaria, compra los sacos de harina, compra los galones de aceite, la estufa y lo que sea. Pasa un mes, vende cinco empanadas. Okay, que, porque tampoco le pregunte al marido si, si están buenas. Porque el marido para nunca hay problemas, a si está muy mal. No, todo que sí, no mi voy amor. a decir que no, tú vas a decir que sí, claro, prueba la toma. <ríe> Entonces, ¿por qué lo que entendimos en nuestra cabeza, nuestra de nuestra propiedad, no funcionó como entendíamos? Porque hay factores que usted debe de considerar antes de usted lanzar un proyecto, por muy prometedor que este se vea. Y los principales... Eh, eh, Aspectos que tenemos que considerar es: lo primero es la hipótesis del cliente, o sea, si todo el mundo me lo va a comprar, ajá, pero quién es tu cliente, a quién va dirigido, ¿Dónde, si es un negocio físico. Claro, porque usted no puede decir, que, por ejemplo, cosa popi, tienen esto. Necesito pop y que venderlos para allá, para donde están sí, los muchachos. Usted no puede, usted no puede <risa> comprar eso un no material conviene. para tirárselo a los tigres allá. Dice, dice, dice, a las mujeres de que vaya, de que te traje, de que la fragancia, dice, a, de que de así, creí. A 13 pagos. Y para allá arriba. No, eso no se puede así. <risa> no, di que tú vendeme un perfume en channel número 5 para allá. No, no, no, no. O como tú querer vender un ejemplo, cosas que son. Eh, vamos a suponer vamos a seguir con el ejemplo de la empanada. Si tú vives cerca de un gimnasio, o si tú vives cerca de donde... No va los a hacer sufrir a lo de la gente que hace ejercicio, ¿verdad? Sí. Otra cosa, escúchame que te interrumpa, hermano. <risa> no, otra cosa, si usted tiene, compra unos tenis, ¿verdad? Usted mm -hmm. va a yeah. negociar tenis. Sí, tenis. Y usted saca los tenis y te los compra originales, bien, de buen... Un precio yeah. alto porque, yeah. porque original, no se monte en un motor a venderlo. En la mano. Neto, pero ¿puede ser posible? No, no, es que tú no puedes. Digo. Dime tú, uno Luis Butón en la mano, en un, en un cristón. ¡Wow! Miren, en es una muy paluquería. difícil que ¿No te entiendes? crean que son originales realmente. Eso es lo Bajo ese concepto. Eso es lo un jean aquí, ve. ¡Pah! No, en el motor, también, otra, ¡Wow! otra cosa yo sabré que es la exageración del precio. Sí. Un ejemplo, Vamos tú, para vienes. Allá. tú vienes y te ves. No, no, no que sea muy caro, 14, sino muy gin. barato. Aún no quieren ganarle. Uno Jordan, uno Jordan que valen... Que valen 700 dólares, 800. te lo están vendiendo en 2,500 pesos. ¿Quién se lo va a creer? Eh, no. O es falso. Usted no, sabe cómo tiene que darle posible. con la verdad. Si usted está vendiendo ropa, mire, esto es así, esto es así así. Réplica. Para que, pa que ustedes Eso lo Es, es que Eso, debe de ser así. Ningún no, yo te... Vi una, oye, una, una tiendecita de Instagram. Y a mí me encanta el, el Cartier. El Cartier. Y yo estoy... Co coqueteando, Vaya, no, no. normal. Gris, ¿no? Normal cartel, normal. Coqueteando, es coqueteando, sencillo. Digo yo, coño, es mala, pero a ver si una porque lo voy a precio es muy barato. Pero le digo, mi amor, es original el reloj dice Digo yo, mi amor, no es original. Un reloj cartel no vale ese precio. Mira, unos tenis, vamos a poner unos nine Sean claros, que sé yo. ¿Cuánto valen? 3.500. ¿Original? Sí. ¿Cómo va a ser original 3.500 pesos? ¿Cuántos dólares son? Eh, ni, ni, menos de $100, dólares, 100 dólares. Bueno, dependiendo del tenis no, no. Un tenis original no. de y esa marca. Compren en oferta de Black tiene, para revenderlo, te lo van a vender menos de $100. dólares Tiene no, que es ser es original. Es original, te lo pueden vender dependiendo del modelo, porque eso depende del modelo. También, sí, El modelo, bueno, pero, siempre siempre por ejemplo, yo compré uno en 85 y, y, y fue la misma tienda de la Nike. Allá en Nueva York. Por, por eso, o sea, es otra cosa. eso dependiendo del modelo, porque hay, a eso sí tú no vas a traer unos Yeezy Dice que estos y te lo voy a vender entre 1.500 pesos y 7.000 pesos. Dime, ¿quién que va a comprar uno Yeezy mil 7.500 pesos? ¿Quién lo va a comprar? Esos técnicos que cuando llueve, muchachos, o hace sol. Yo compré uno una vez de hule que tuve que quitarme. Que, que atención, atención. Atención a esos muchachos comprando compran esos tenis de hule. No me vuelven a ver. No cojan, no, no, no cojan ese gancho. mira mi cara. Eh, eh, el juidero va todo para la casa. Esa, ese soldado de la 12 ahí muchachos cocinando sin comentario bueno, bueno, volviendo al tema y es que realmente tú tienes que evaluar si tu cliente si es una tienda física un ejemplo si el entorno donde tú la piensas poner tiene el tipo de cliente que tú necesitas para que ese negocio sea viable porque se da mucho aquí en San Francisco yo que trabajé mucho tiempo ya eh, en las ventas por los medios de comunicación y eso que la gente entiende que porque puso un negocio en determinado sitio ya el otro tiene que adivinar será por osmosis o porque le va a bajó una revelación del cielo que usted puso esa tienda ahí no hermano usted tiene que publicitarle lo primero y también debe de tratar de ponerle en un sitio no donde cruce mucha gente sino donde esté su público meta si usted lo hace online o por internet por igual las personas que usted sigue donde usted hace publicidad tienen que ser personas que usted sabe que son su público la otra hipótesis que tenemos que tener muy clara es la hipótesis del problema, o sea nuestra propuesta de valor, el problema que solucionamos, antes de usted lanzarse invertir sus ahorros, invertir el doble sueldo, coger un préstamo que no se lo aconsejo para hacer un emprendimiento, usted tiene que saber y estar muy claro cuál es el problema que usted soluciona porque ese tiempo de que usted dice yo vendo agua cómprame ya eso sí. no se utiliza y no y no y también un ejemplo de que usted va a comprar viene Juancito y, y vamos yo creo que la inversión de manzana da bien en qué tiempo en ah, junio no la no. gente mira mira la gente Dique, Dique, ¿en qué tiempo yo we, oye voy a mi cuarto para que yo. yo tengo muchos amigos cuando yo puse la cafetería, lo, hmm. último que, lo último que me... Era manzana de oro, como me dijo uno. Eso me está vendiendo. Eso era lo último que me faltaba a mí meterle. Manzana. de oro. Al fin y al cabo, ya tengo lo que se vende. ¿Y ya? ¿Te entiendes? Yo le metí de todo. Fulano me decía eso. Vamos, fulano. Nah. Esto, no, mira, mira, nada, Esto, nada. A ti te funciona este pan. ¿eh? Exacto. Sí, porque si vienen con ese... Oye. Ese pan no es muy bueno. Oye, este ¿cuántas cafeterías o restaurante no te han tenido ninguno? Oye, pues no la yaroa de plátano maduro... <ríe> Esa tiene que hacer. No la compra nadie. No, no la compra nadie. La comías, no? Yo pedí plátano, que la mité mucha. Mofongo, eh, mofongo. Mofongo, ¿eh? compré un pilón. Que usted no sabe cuánto me costó ese pilón a mí. Yo amo el mofongo. Para ¿Eh? yo, amo pa el yo mofongo. hacer. No, y yo. Mírame, mírame la postura a mí haciendo un mofongo. No, porque vea, yo o sabía que eh, eh, la eh, gente. Eh, como eso tú calor dices? por todos lados. No. Eso es lo último. Mira este jugo de zanahoria. <ríe> Con, con remolacha. Y bueno, ese, no, no, no. Mira, ese ni él. <risa> el, ojalá me esté viendo, ni él lo compró. Dos galones así. Tuve yo que beberme. Pues, <risa> pues, vino no, no, no añejado. <risa> el hijo mío ni lo bebía. Con pan de agua. Tuve yo que bajarme ese jugo. Que no lo vendía a nadie. Yeah. Porque la gente siempre quiere poner lo que. Mira. Y que tú tienes esto. Que yo que. Vendía eh, galones de agua. Cuando yo vi que yo llevarlo. El delivery me cayó dos veces con unos galones. Dije, vamos a darle banda a los galones. <risa> vamos a seguir con tostada, asando Así jugo. que oriente se lo dice Yosauri. No lo invente, mío. entonces vende algo que usted sabe. Otra que no cosa lo... que dijo Yosauri, no cojan pretados para poner <risa> no, negocio. No, no. Es que, mira. La ejemplo en carne viva, véalo aquí. <risa> <risa> Van a llegar a 750 pretamitas. Cógelo. Eso lo paga tú una vez. Esto está vendiendo muchísimo. Ajá. <risa> <risa> El día que tú le falles, un día ese prestamita viene con una trulla y hacerte esta boca que es lo último? porque Porque tú no sabes si va a dar el negocio o no. Exacto. Y es que estadísticamente un negocio empieza a ser rentable. Si de verdad la idea es buena y usted ha pasado por todos estos pasos, luego de seis meses a, y todavía es la hora que muchas pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, que no, micro, pequeños, empresa, que no, segura, que no pasan la barrera de los dos años ni de los cinco años. Entonces yo no puedo coger un préstamo a cinco años porque voy a invertir dos millones en un negocio y pretender, como muchos empresarios con los que me he encontrado, al mes sacarle lo que tú invertiste. O sea, mi amor, no es droga que tú vendes y sí, ni no, así no, no así no, no, y, y es cierto, por ejemplo, hasta aquí mismo en los programas, quieren decir, tú tienes, ¿Cómo que cuántos anuncios, yo empecé ahora. <risa> o sea, es un proceso. Todo un proceso. O sea, por eso es que se, se, es mejor que tú empieces con una, con algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el producto mínimo viable. O sea, con la forma más parecida a tu producto. Pero en su for, en forma más pequeño, un ejemplo, si tú quieres vender un bombillo, empieza con una vela que tenga un, un coso, un, un cristal por encima. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti estudiar, hacer los cambios de lugar. Un ejemplo, sí. tú quieres poner un programa de televisión, empieza con un peso y transmite por YouTube que te sale gratis. Prueba la idea, ve que te gusta, ve que no, que hay que cambiar, que le gusta a la gente y luego ya da el salto, entonces sí, a los medios, porque el problema es que queremos volar antes de empezar a gatear. Cuando tú termines, voy a dar un consejo a, a esos desempleados. <risa> Mira, otra cosa, ahí. Eh, tienes también que validar la hipótesis de tu producto. O sea, si el producto que tú vendes, si el negocio que tú quieres vender, porque tú vendes solución, tú no vendes, si tú tienes un negocio de vender pan, per tienda o uñas, tú no vendes eso, tú vendes la solución a un problema. Si usted vende pan, pero usted vende la solución de que esa mamá no tenga que estar lavando... Eh, Paños de, de tela todo el día. Si usted vende servicio de belleza, usted vende la solución a que esa mujer puede estar bonita en tiempo rápido, a buen precio para cumplir con todos sus compromisos. Eso es lo que usted vende, no las uñas y el pelo realmente. Es en, que sea algo que tú dices, bueno... Si este jugo me sale mejor, este me gusta más. O sea, yo jugo de piña. Todo el mundo vende jugo de piña. O sea, cuál es el, el, el que usted En entiende? cuanto a sabor, sí, precio, sí. higiene y beneficio. Sí, en... ahora, no sé si Néstor está, eh, hace eso, pero hay unos jugos de unos jugos una cafetería como que son como medio de tan es verdad, son como medio de tanque. Mira. De uno jugo. No es que el, el jugo de sobra usted lo conoce, porque no somos locos, somos pobres, o hemos pasado, o, o hemos pasado por pobres. Pobre. Pobre. Yo no recibo eso. Es verdad. A mí no me va a venir, una vez yo me voy a comer. A un jugo mí de cereza nadie, y que, oye, eh, el jugo de cereza, y yo lo veo rojito. Digo, yo, ya, yo te jugo como a de cereza, A mí nadie está como muy rojo. Este jugo de cereza. No, no, pero, pero hay un dato, hay un dato con la cereza. Que si usted la hay gente que lo hace con la cereza servida uh -huh. y ahí es que sabía sobre, porque se, se le va toda la vuelta. Pero yo no claro. toco ahí. Si usted eh, hierve la cereza, atención. oye, si usted hierve la cereza quedó loco, porque lo van a decir, se lo van a devolver los jugos, porque se <risa> le va la vitamina, el sabor, porque la cereza... Se va, va en, en, el, en el agua real, todo. Yo sabría que hay también otra cosa, el trato del cliente. Aquí hay un no, no, sitio no, no, específico, no voy a mencionar el nombre. <risa> no, no me hable de los clientes. Que yo, cuando uno se va a desayunar, a veces a la persona, es verdad que puede ser un día malo, que te traten negativo. Sabes, hay día malo Pero cada vez que yo voy a ese negocio, lamentablemente, vienen un, unos pastelitos muy buenos. Está ah, bueno. Que, Ustedes saben, vale. los muchachos de aquí saben. Está ah, bueno. O sea, que cerca se se que aquí que que estoy deduciendo. Hacer, ¿eh? Mañana, eso es lo que tienen que hacer, que te atraquen <ríe> temprano ya. <ríe> lo que hay es que cada vez que yo voy, el tipo tiene una actitud. Hey, sí. ¿Cuál es? Este. Así, este, mira. O este, sea, es. El trato sí, de la persona, sí. a veces como que, yo no entiendo. Como el que trato tú, es tan yo, fundamental yo tengo, oye, que tú prefieres atravesar el pueblo ahí donde y donde te, y te y tratan ya, bien, y no voy ya al eso, lado ya, tuyo ya. porque no te tratan Entonces, bien. A pesar de que el pastelito es muy bueno, ya por eso yo no voy. Mira, frente a, frente a mi Hermanos, negocio, hay, hay, hay, una, a, a hay una mata frente a mi negocio que yo eh, le he puesto el desahogo. Yeah. <ríe> tú vas consejería la mamá ahí. Mía, la mamá mía y la tía mía, que son las que están en el negocio cuando yo no estoy me ven que yo estoy ahí abajo le dicen ni lo llamen que si está porque hay clientes al clientes que le quieren hacer la vida imposible al otro Pero hay que saberlo manejar claro yo que soy director de página en un momento de me tocó sí. recibir la llamada a los muchachos oye. y a veces la gente oye, me, oye déjame contarte hay veces que yo sabré tú sabes o tú ya te pasé por ese proceso <risa> llaman personas que dicen el fotógrafo no está aquí y yo digo Déjame ver. Cuando llamo el fotógrafo veo que fo me dice, pero yo estoy aquí la estoy viendo a la muchacha ahí de, de, directamente, mi amor, pero él me dice que está viéndote a ti. Es que yo no lo veo, que tiene que buscar, oh, que hay gente así. No, bueno era. De, pues, de mi tiempo de página bueno era cuando te decía sí en la catillo arriba sí mi amor para la catillo arriba larguísima sí por donde está la mata doblando por la por la calle verde y tú, el, cómo el, te ayudo pero hay clientes tú sabes uno tiene que tener esa paciencia. Oye, yo tengo unos clientes que Vamos a poder son, tratar de clientes bien yo, yo tengo unos clientes que son boricuas que eh, viven en la entrada de Tidream para atrás uh -huh. ellos llaman es una muchacha que llama son estudiantes Seis tostadas de pan de leña, como yo, como yo... Seis tostadas de pan de no leña. ¡Pan por favor! Ey, bueno, ¿cómo tú estás? Flow? Me dice la ti yo, bien, mori, tú. El, el seis tostadas de pan de leña con dos batidas y cuatro jugos. ¿Qué tiene jugo? ¿Está, yeah, yeah. está bien, Moro? va para allá. No pasan. <risas> no pasa Jenny. ¿Tú estás segura que no te viendo el programa? <risas> no, ojalá y no esté viendo. No pasa ni siete minutos en 7 Siete no han pasado. Oye, me ¿y ¿qué es lo que pasa? ¡Qué mal servicio! Andaba ahí. Duña, el delivery solo para llegar a ese a papá lo bueno, lo bueno. Coge cinco. Está llamando Neto, creo. Es lo bueno, ojalá que... irse a, si a ella. A ver si se lo va aquí ya. A lo bueno. Hello. Se fue. Óyeme, y solo de donde está la cafetería al parquecito. Okay, hay que tener paciencia. O no, sea, no. por eso que lo dice yo, Sauri. Hay que claro. saber al cliente no, que no se haga el respiro. O me morir soñando de chinola. <risa> y me lo estoy bebiendo hablando con ellos porque hay gente difícil. Sí. Hay gente que se levanta para hacerte la vida imposible. Pero tú no le echaste mucho cachú ni mucha bayonesa. Amor, tú no me lo dijiste que le echara. A lo buena, tú, a lo buena. ¿Quién lo habla? Usted conoce un negocio aquí que se llama Repuesto Toñito. ¿Repuesto? Toñito. Toñito. Sí, sí yo es Sí, sí. Yo. Ajá. Sabes cuánto año, sabes cuánto ¿Usted sabe cuántos años yo tengo cuánto negocio? ¿Cuánto? 55 años. Ok. Nada más se leí y escribir. Pero ha sido un buen administrador. Sí, es verdad. Sí. Hay gente que... que, hay, eh, hay eh, gente eh, que eh, un saludo a, a, al, al hijo del dueño, Fernando, que siempre lo que no, nos salva en la sí, vida no, con los electrodomésticos ¿no? las empresas a veces tienen que tener ese servicio sabes? miren yo trabajo en Telenor y a mí me llama mira todo el mundo a ti no te han llamado porque hay fotos que no pueden salir a la <risa> no, luz no y no solamente hay... <risa> eso a mí me han llamado ella entiende yo soy técnico de cable y todo aquí he llamado en el programa y que el cable está dañado aquí. <risa> literal y uno lo trata uno tiene mira que, a veces si yo... Hay que tratarlo, tratarlo, lo, lo tu vida libre estuvo tres de la tarde no descansando que el cable no se ve mira el cliente depende uno depende depende, uno, las empresas dependen mucho del cliente. Y okay, mira, y yo tengo Depende un mucho del cliente, no, si no hay cliente, tú cierras. Pues yo tengo un delivery que no le cae mal a nadie. Le mando a Willy y Jonathan sacarse. ¿Cómo ese fue? muchacho, oye, ¿Cómo, oye cómo, ¿cómo, ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo Jonathan, le, le dice sacarse. <risa> ok. Porque era un basquetbolito jugaba basquetbol en esos mm. tiempos y le pusiste sacarse. Ok. Cancé. Oye, ese muchacho, un me dio. él va, okay. era, no quiero muchísimo. Pila, Oye, eh. no, no, él no se quilla. <risa> él ¿verdad? no se quilla. Hasta. Él, lo, no, lo dejé afuera y creciente Romeo y ahí estaba el muerto la rita <risa> y después entró. Oye, entonces, hello. Ese delivery. Armó una boca. <risa> a lo buenas. A lo buenas. Aquí está yo Sauri para que se suele su sorpresa, señores. A lo buenas. Yo que ya se llevo dato, pero ustedes me cerraron. Dígame dígame dígame, dígame, dígame, dígame, No le sí, cierren, por favor. nuevamente. Sí, sí, diga. Eh, en el año 1971, yo empecé un negocio con mil pesos. Uh -huh. Y cuando la gente vio que a mí me iba bien, todo el mundo se puso ese tipo de ese tipo <risa> Eso de pasa aquí. Sí, <risa> Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo como 10 negocios que están en mi negocio, que todos me lo han vendido a mí. Wow, sí, es una cosa, tú oye, lo que hay con esto es el comerciante no tiene que ser muy estudiante, tú sabes ya? Sí, tratarlo. Es que el comercio está en manos de gente sencilla. Así es. Así es. Entonces, ¿qué sucede? El trato con el cliente. Eso es lo, ese es el capital más grande que puede tener un negocio. Ahí está. Así Mira, mismo está es. como yo sabría dice. Claro, sí. claro Entonces, porque es que el cliente es tu capital activo, es el que te genera dinero. Sin cliente no hay negocio. Si quiere... A ver, se cayó <risa> okay. Bueno, sí, ustedes, ustedes me tomaron mi tiempo, pero déjame ya terminar. No, sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿cuáles son esas... Ah, ¿Tenemos la llamada de línea todavía, sí o no? Ok, bueno, sigue. <risa> bueno. ¿Cómo podemos eh, validar la idea de negocio? Te voy a dar cuatro puntos. Néstor, anota ahí que tú eres un profesor empresario y Génesis también para el próximo proyecto por ahí. Lo primero, hay algo que se llama el lienzo link Canvas, que me pueden poner la imagen por ahí. Ese lienzo se utiliza, es la versión moderna de un plan de negocios. Ese lienzo que está ahí se utiliza para qué? Para que usted ponga todas la, las partes de atención su Atención comerciante, atención comerciante. Me pueden vi? escribir ¿Eh? y se lo envío eh. por correo totalmente gratis, sin problema, no, tío, ese lienzo. De que he mandado, pero no, eso no que Pero a los verdureros Andrés. de mercado no va a eso. No, no claro no, que no, sí. Si todo modelo de negocio aplica. Y usted va a poner todas las partes de su negocio, desde los, la solución que usted tiene, su segmento de clientes, los, las métricas con que usted va a medir que su negocio está evolucionando o no, el costo que le cuesta operar, cuál es el problema que usted soluciona, porque ese es el fundamento de su negocio. Les repito, ese lienzo, si me escriben por correo, ahorita vamos a dar el correo, yosaori.garcia.gmail.com o me buscan en las redes sociales, se lo voy a hacer llegar sin ningún costo para que empiecen a planificar su negocio. Segundo punto, identifica los supuestos importantes. O sea, las suposiciones y esos... Eh Suposiciones de éxito y también de fracaso O sea, en los casos en los que hipotéticamente podría darte problemas Desde antes tú tienes que ir planificando ¿Cómo tú vas a solucionar eso? Un ejemplo, si tu negocio como el de Néstor depende de comida Un ejemplo, si no aparece el pan blanco, se escasea Un ejemplo, el pan de leña no aparece ¿Cuál es el plan que yo tengo para seguir vendiendo y supliendo a ese cliente Que es el que me compra ese tipo de productos? Esas son cosas que tú tienes que pensarlas antes de abrir un negocio El punto número tres para tu validación. Si tu idea de negocio realmente funciona y deja dinero, es crear un producto mínimo viable, como les comentaba ahorita. Miren el ejemplo ahí. Si usted lo que quiere, al final de sí, cuentas. En el caso de Neto, Néstor sabe que tiene una batería y su producto mínimo es una totada. O sea, tiene ya. que ser la totada. Es el producto mínimo, el fuerte mío, la totada. Exacto. exacto. Entonces, si usted tiene una idea de negocio que usted entiende que para llevarla a cabo se lleva mucho dinero, empiece por lo más básico. Muéstrele a algunas personas cercanas que sean su tipo de cliente la proximidad de su producto. Si usted quiere ahora que se está usando mucho, hacer una línea para el cabello empiece con un gotero, empiece con un shot de aceites y vaya viendo según la respuesta de la gente y con ese mismo dinero que entra del producto mínimo viable usted entonces ya invierte en hacer la línea completa por ponerle también pues un ejemplo y por último hay que probar todas las hipótesis, si usted dice que usted va a poner una empresa de vender plantas, eh, eh, flores eh, por correo a, a personas envejecientes que están en asilo voy ponerte un ejemplo, Usted tiene que estar seguro de que esa persona, uno, saben usar internet para comprarle las plantas. Claro. Dos, que los tipos de plantas que usted tiene son los tipos de plantas que ellos necesitan y que las transacciones y los precios que usted tiene son adecuados al tipo de ingreso que tiene una persona retirada, por poner un ejemplo loco, para que usted me vaya entendiendo. Entonces, ¿cómo usted va a probar su hipótesis? Usted se va a acercar a los tipos de clientes que usted ya sacó. Puede hacerlo tipo vía encuesta, puede darle una muestra del producto para que ellos lo prueben y le den el feedback. Acecha. Señores, el chine salami que le dan en los supermercados, ¿no es porque ustedes... café? Y el café. Es para que usted vaya probando el producto. La gente cree que claro. le da salami. me voy a decir ¿vale? salami. Qué no, bien. Para, para que usted vaya a comer y de el feedback. Eh, si le vamos gusta. A comprar, a ¿ve? No lo compra a comer y se lo vaya a Y, sí, le, dice la, y le dice a la, producta, a la promotora: Está buenísimo, pero no lo compra. No ¿A lo cuándo a ah, no le dieron galletica con algún aderezo sí. una cosa? Para que la probaran en el supermercado. Yo tengo problema con los aderezos. Yo no lo apruebo. <ríe> <ríe> yo me como la galletica, Pues sabe que estomacalmente. Sin comentarios. Entonces, si usted quiere el lienzo, quiere cualquier otra asesoría. Si quiere llevar su negocio. A un nuevo nivel en cuanto a redes sociales Se refiere, si usted no está en internet Su negocio literalmente no existe en este tiempo En esta nueva década, década A la que vamos a entrar, entonces se puede comunicar conmigo A arroba yosauri garcía En todas las redes sociales, por ahí me puede Pedir el lienzo y se lo hago llegar sin problema Y también yosauri.garcía Arroba gmail.com, por ahí le hago Llegar todo lo que usted necesite, cualquier información Estoy a la orden y, de, y Dispuesta, chicos, gracias I'm not the judge, I think he